Este martes, 11 de la noche, en El Espejo. Para mí fue una angustia terrible, ¿no? el, el enfrentarme al espejo y, y empezarme a hacer el retrato. Conozca a Yanara Guayasamín, cineasta ecuatoriana, hija del reconocido sí, pintor y escultor Osvaldo Guayasamín. El Espejo, todos los martes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.